Sé que estás decepcionada, que ya no crees en nadie Te ha ido mal en el amor Conocerte a ti es algo divino Pues llegaste como lluvia, como invierno sin aviso Pero todo no podía ser perfecto Ella tiene Tienes un novio, yo solo soy su amigo con derecho Si me llamas por las noches, yo seré tu abrigo Aunque sea prohibido, somos más que simples amigos Si me llamas por las noches, yo te quito el frío Aunque sea prohibido, somos más que simples amigos